A partir de este momento vamos a hablar entonces sobre teoría de la mente. ¿sí? Y para hablar de teoría de la mente, eh, bueno, entonces esto también es una habilidad, es un conjunto de habilidades es un, que se refieren a diferentes cosas que hacen las personas. Eh, yo dentro del, del modelo que les presenté, pues lo agrupo dentro de eh, un conjunto de sistemas eh, a los cuales denomino sistemas de atribución intencional y mental, Sí, dentro de los cuales estarían algunas dimensiones de lo que se conoce como teoría de la mente o mentalización. ¿sí? Eh, eh, este, este, este conjunto de habilidades implicarían pues, eh, sistemas para discriminar, o sea, para, eh, para saber que las personas que realizan acciones de alguna forma tienen intenciones, ¿sí? conjuntos de, de componentes para poder... Poner en nuestro cuerpo las acciones de los demás, tiene que ver un poco con los sistemas de resonancia motora, ¿sí? poder atribuir intenciones previas a las acciones de las personas. Esto es algo complejo que se va desarrollando alrededor del segundo año de vida, y es que los niños comienzan a adquirir la capacidad de, de, de interpretar, que antes de una acción puede haber una intención, pero esta, este sistema de atribución de, de intenciones previas a las acciones depende del uso del lenguaje, depende de las palabras. Cuando uno utiliza una palabra como desear, querer, recordar, o sea, las palabras que se han denominado mentalistas, se hace hincapié, se hace fuerza sobre que... La acción que viene después del uso de la palabra fue antecedida por algo llamado una intención previa, que es como eh, una forma de entender o comprender lo que están haciendo los demás. Y por último, el desarrollo de las teorías, de los conceptos, para explicar, verbalizados, para explicar el comportamiento del otro, ¿sí? que es lo que se conoce como la teoría de la mente como tal, o la toma de perspectiva. Bien. Esto sería un poco los circuitos para cada uno de, los, de, de, de las habilidades de la inferencia social. Tendríamos unos circuitos que permiten, eh, eh, que se activarían cada vez que nosotros eh, sabemos que una acción es autogenerada, entonces por lo menos para sabernos como agentes, para, para saber que las acciones que, que hacemos tienen un componente voluntario, un componente de toma de, de, de, de intencionalidad propia, que serán esos circuitos que están como en naranja. ¿sí? Eso es fundamental, por ejemplo, en todo este trabajo sobre moralidad, ¿sí? saber si la acción que se hace es originada por una intención propia. Los circuitos del autorreconocimiento o autoconocimiento para poder diferenciarse, por ejemplo, en el espejo. Bueno, el primer autorreconocimiento sería esto, que tendría que ver con la capacidad de discriminación de las acciones propias, en el espejo, por ejemplo, y este circuito en negrito que estaría más implicado con conocerse, como con los autoesquemas, con los autoconceptos, conocerse a uno mismo, tener unos conceptos de, de, de uno mismo, la atribución de, de intenciones implícitas, que ya le hemos visto un poco, ¿sí? sin lenguaje, y como tal el circuito de mentalización o de teoría de la mente, que sería este que está en moradito. ¿sí? Eh, los trabajos sobre autorreconocimiento, pues los más antiguos, han, han partido de, de, de los trabajos de este señor Calu. Con la tarea, por ejemplo, el test del espejo, la capacidad para reconocerse en el espejo. Entonces, a los niños se les hace una manchita en la cara cuando están dormidos o algo así, distraídos, y luego se les pone un espejo para ver si se la borran en la cara propia y no en el espejo, a ver si pueden tener la capacidad de auto reconocerse. Este test, este tipo de trabajos, pues ya son bastante clásicos y se han usado pues para saber si no solamente los niños, sino otras especies animales son capaces de tener un, algún nivel de conocimiento sobre su propia existencia como, eh, y reconocerse en el espejo. ¿sí? Y pues a este test lo han pasado varios primates, eh, delfines, ballenas, elefantes, que parece que tienen la capacidad, si, si se entrenan, de saber que el reflejo que se ven es de sí mismo, ¿no? Cosa que, por ejemplo, un perro, un gato no logra pasar. ¿sí? No logran tener este tipo de actividad que vemos acá de autorreconocimiento. Y vienen también las, eh, eh, ahora como, la teoría de la mente como tal. Es, entonces, acá una cosa. La tierra de mine. La teoría, los, la, la, eh, las teorías de, sobre teoría de la mente surgieron en la década de los 80s, los 70s, 80s, principalmente los 80s, principalmente eh, surgieron en dos líneas, en trabajos con primates y en trabajos con niños, en desarrollo. En trabajos con primates, el, el, lo, lo, lo, lo, lo, lo más antiguo que tenemos es el trabajo de Premat y Burduf, eh, con este, por ejemplo, esta, esta chimpancé que se llamaba Sara, donde Prema, eh, lo que hacían era mostrarle unos videos donde ella veía unas personas alcanzando unas bananas, moviendo sillas y demás, y luego a ella se le dejaba una situación experimental similar. No era imitación pasiva porque simplemente ella no, no iba a ver el video cuando tenía que resolver el problema. Ella tenía, ah bueno, y además eh, eh, las personas que iban a alcanzar las bananas nunca las alcanzaban, simplemente estaban las bananas, las personas las miraban, corrían una silla, eh, se subían, pero eh, ahí quitar el video y luego le ponían a, a Sara el experimento. Se dieron cuenta que Sara en, en una gran cantidad de, de situaciones acertó sobre... La in para leer la intención del experimentador, es decir, podía saber que lo que el experimentador quería era comerse las bananas o alcanzar las bananas, entonces ella hacía lo mismo y podía descubrir dónde estaban las bananas. Se le escondían las bananas en un cajón, ella no las veía y veían que el experimentador iba y abría el cajón y ella entonces después sabía y, y lo buscaba allá. ¿no? Esto no era simplemente un aprendizaje por condicionamiento ni asociativo, no era un hábito porque eran situaciones novedosas, no había entrenamiento, simplemente era... Querían saber si esta chimpancé era capaz de alguna forma de ponerse en el lugar de leer, de tomar la perspectiva de el, del experimentador. Y lo, lo pudo hacer varias, en varias ocasiones. Eh, ustedes sabemos que los grandes simios, como chimpancés, orangutanes y demás, y varios animales, eh, tienen muy buenas habilidades para anticipar, leer y ponerse en el lugar de las personas. ¿Sí? A eso se le llamó la teoría de la mente. Luego vienen los trabajos con niños, principalmente de Melsov y demás, pero eh, aquí... Acá hay una trampa y es que tal vez el concepto no tiene el mejor nombre posible y esto se ha criticado enormemente. Por un lado, cuando estamos hablando de esto, no es que la chimpancé, Sara, o los niños tengan una teoría como tal, no es que tengan un conjunto de creencias validadas como unas hipótesis o alguna cosa así por el estilo. Y tampoco estamos hablando muchas veces de, eh, de, de mente, o sea, no es que haya una mente que tenga que ser leída ni tampoco que haya una teoría que sea sobre la mente del otro. ¿sí? O sea, eso no sucede, eh, por ejemplo, en un chimpancé. Un chimpancé no tiene teorías y mucho teorías mentalistas, menos teorías mentalistas. ¿sí? Lo que ocurre son otros mecanismos de interacción social y cerebrales que le permiten anticipar las intenciones de los demás. ¿sí? Entonces, por eso Después de 30, 40 años, en, en, en, en el 2008 salió un trabajo que se llamaba como Teoría de la Mente 30 años después, ¿sí? y trataban de leer, de, de replantearse todo esto, ¿no? Y como las conclusiones que llegaban eran, miren, hay un, esto no, hay solamente, no es una única habilidad, hay múltiples habilidades, y esas múltiples habilidades hay unas que son más sensoriales, otras que son más motoras, otras que son más eh, lingüísticas. ¿Sí? Y tal vez eh, deberíamos cambiarle el nombre. De esa se le la, la ha puesto otros nombres, por ejemplo, habilidades de mentalización. Eh, el, eh, Utah Free prefiere llamarlas habilidades de mentalización. Por eso está este esquema que se presenta en la lectura para tratar de organizar las habilidades de mentalización. Tendríamos tres niveles de posible mentalización, es decir, de posibles componentes para ponerse en el lugar del otro. ¿Sí? Un nivel puramente perceptual, que sería, que se desarrollaría en el primer año de vida, que permite simplemente eh, mirar hacia donde el otro mira, hacer lo que el otro hace, algo más imitativo, algo más eh, de seguimiento y de lectura de las miradas, de intenciones, de atención conjunta. ¿no? Esto es muy temprano y no implica todavía propiamente ejercicios de mentalización, más de cognición social bien tempranos. Y un segundo nivel de este, de este nivel, o sea, un, o un segundo momento del desarrollo de este primer nivel perceptual que tiene que ver con ya poder hacer, ¿sí? por ejemplo, usar la información que proviene de los demás para poder tomar decisiones. Por ejemplo, en el referente social, cuando el niño se cae y voltea a mirar a la mamá a ver si llora o qué tiene que hacer. Cuando llega un extraño y voltea a mirar a la mamá o al, o al, o al conocido para ver que, si se acerca o no se acerca. Entonces, esta capacidad corporizada, o sea, esto no tiene nada que ver con todo lo lingüístico, todavía no tiene que ver eh, con componentes teóricos, la presentación de una teoría, una representación mental. No, simplemente es ajustar el comportamiento con el comportamiento comportamiento del otro para tomar decisiones, por ejemplo, para eh, seguir y saber hacia dónde dirigirte. Cuando tú sacas la colombiana, ¿no? Con, con los labios, le apuntas con los labios a alguien, eh, entonces eh, le dice la mamá al niño de dos años, ve por los juguetes que están allá y le señala con la boca o le apunta, tráeme eso y le apunta lo que tiene que traer, ¿sí? el tete y se lo señala. ¿Listo? Y esto se ha concebido como una toma de perspectiva implícita, sensorial, sensoromotora que no requiere mayor eh, complejidad ni lenguaje, ni unos componentes y, y que es dependiente del contexto y de la acción motora, ¿no? Un segundo nivel que se conoce como el nivel inferencial, para establecer inferencias perceptuales, Sí. Entonces, eh, de inferencia intencional, y aquí es lo que yo les mencionaba en las intenciones previas a la acción, básicamente está determinado por el uso social de palabras intencionales, que son las palabras mentalistas. Yo quiero, yo deseo, yo eh, pienso, recuerdo, creo, todas esas palabras que, que, que tienen un componente intencional, psicológico, mentalista le permiten al, al usar, al ser usadas como herramientas que nosotros vimos como artefactos sociales, le permiten a, los, a, los, a las personas saber que la acción que ejecuta una persona es antecedida por algo llamado intenciones. Y en ese momento comienza a emerger de forma un poco más explícita la intencionalidad. ¿sí? Y es cuando, por ejemplo, se usan esas tareas de lectura de la mirada para establecer qué saben las personas o cómo interpretan las personas, eh, le, qué intenciones tienen las personas, aparte de solo de la mirada. Ahora es que ya el tiempo está corto, pero si al final algunos se quieren, hacemos, se quieren quedar, hacemos un ejercicio rápido de lectura de la mirada. ¿sí? Y depende mucho de las convenciones sociales. Y el tercer nivel de, de, de esta mentalización, de estas teorías de la mente, de, de, de, si sería ya el nivel un poco más re, eh, cognitivo, en lo que es, Algunos lo dividen como teoría de la mente cognitiva y más afectiva. ¿sí? Entonces, este sería estaría determinado, por ejemplo, por, algo, por tareas que se llaman de engaño táctico, y que se ha visto incluso en primates no humanos, donde tienen que engañar a otras personas para, para poder, por ejemplo, tener un recurso. Entonces, por ejemplo, se, se cogen, cogen y, y se hacen los bobos de que van para un lado a comerse los bananos, cuando todos se van para allá, ¡fum! cogen para otro lado. ¿Sí? Una persona vio el banano y, y entonces tienen que engañarlos. En niños, cuando comienzan a utilizar las bromas, cuando comienzan a utilizar los chistes, también en otros primates, cuando usan como eh, tipos de, de bromas, ¿sí? Y básicamente, eh, eh, experimentalmente, se mide a través de las experiencias de falsa creencia de primer orden, ¿sí? Eh, y en últimas, todo esto lo que nos está hablando es de la toma de perspectiva, la, la, la, la, la, la habilidad que surge acá es una habilidad que se conoce como toma de perspectiva, es capaz de tener, tomar la perspectiva del otro, si una, una toma de perspectiva explícita, verbalizable, o sea, explícitamente, verbalmente, puedes ponerte en el lugar del otro para poder eh, engañarlo, contarle un chiste, hacer una metáfora, hacer... Eh, entender un escenario social, ¿sí? Eso tiene que ver mucho con el lenguaje. Aquí los animales no humanos se ven bastante limitados y los humanos, a partir del cuarto quinto año, fluyen enormemente, ¿no? Pues comienzan a aprender a decir mentiras, a engañar, a hacer chistes, a hacer bromas, a entender eh, las metáforas, a entender el sarcasmo, etc. Y ya hay un nivel muchísimo más complejo que requiere... Eh, combinación con otras habilidades, principalmente ejecutivas de control cognitivo, que implican teoría, el, eh, me, eh, memoria de trabajo, por ejemplo, y es esto, por ejemplo, entender una gran cantidad de información, falsas creencias de segundo orden, poder ponerse en el lugar de dos o más personas al mismo tiempo, entender qué pueden estar pensando varias personas en un contexto, o sea, esto ya es bien desafiante, para poder decir algo, comportarnos de, forma, de cierta forma que satisfaga las expectativas de varias personas, ¿sí? Y ya tiene, y pues es necesario para establecer o realizar juicios morales para pensar enormemente en qué desean los demás de uno y qué desea uno como una segunda instancia social, ¿sí? A esto, pues, eh, estas últimas serían las que típicamente se evalúan y típicamente se eh, refieren cuando hablamos de teoría de la mente, ¿no? Entonces, como la habilidad para comprender los estados mentales ajenos. Eh, varios estudios, pues, veamos acá, hablan de estos dos niveles, una tono no verbal, una mentalización, que estaría más como del, segundo, del primer y segundo nivel, y una tono más verbal relacionada con él, Tercer nivel, con estas dos últimas habilidades que vimos, ¿no? Con componentes cerebrales claramente diferentes, ¿sí? E, y Platón no verbal implicaría principalmente el giro supramarginal, ¿sí? El, el, el, la, la, el, el surco temporal superior, ¿sí? El, eh, y mientras que latón más verbal implicaría principalmente el procunius, la unión temporoparietal, ¿Sí? y la corteza prefrontal dorso-medial. ¿Sí? Aquí vemos varios, cómo va cambiando esto a través desde los niños y los adultos, eh, lo que utilizan para entender las acciones ajenas, y cómo va permitiendo que poco a poco, entre el cuarto al quinto año de vida, vaya surgiendo esos componentes de teoría de la mente un poco más, o mentalización más verbalizadas, más explícitos, ¿sí?, donde la unión temporoparietal parietal va a ser un componente esencial a la par también de eh, la corteza prefrontal dorso-medial y medial. ¿sí? Ese, es, ese circuito será importante para pasar ese tipo de tareas, como las tareas de falsa creencia de primer y segundo orden. Yo creo que no sé si conocen esa tarea, que es la, la tarea de Sally y Annie, que es donde a, a, a una niña, o sea, Sally, entonces, entonces, entonces Sara y María, digamos, entonces, eh, Sara... Eh, es, es, está acá jugando con una muñequita sí y, en, y, y la tiene en un coche digamos acá en este en este lugar no María eh, eh, a Sara la llama la mamá y entonces María se queda y le, y le cambia el lugar el, el, el muñequito la muñeca que tenía acá guardada en esta caja y se la pone en otro lugar como en ese bolso no cuando llegue Sara dónde va a buscar su muñeca su juguete pues todos me dirán, ¿dónde la dejó, no? que fue en la caja, en el coche en el lugar original ¿Sí? en ese momento tú estás usando la falsa creencia que, te, que podría tener Sara o sea, nos estamos poniendo en el lugar de Sara estamos usando verbalmente una, un concepto de qué pensaría Sara para resolver la tarea ¿Sí? eso es una toma de perspectiva una falsa creencia de primer nivel María eh, pero si tú respondes donde la guardo María, es decir, te dejas guiar por lo que ves, por lo sensorial, entonces no podrías ser capaz de desentrarte, dejar ese lenguaje egocéntrico, de pensar en lo que piensa el otro y fallarías en la tarea, que puede pasar en algunos niños o adultos diagnosticados con trastorno respecto espectro autista con alteraciones más en los componentes de mentalización o de la mente. ¿Sí? La típica de la abuela, ¿no? Que... Hay dentro de esa caja de galletas? Todo el mundo pensaría que hay galletas, ¿cierto? Natalia, tú estás levantando la mano. Sí, profe, tenía una, tenía una duda. Espérate, ya, ya te, ya, primero participa y luego te dejo eh, ver, listo para acabar el ejemplo. ¿Qué hay de verdad en Colombia dentro de la caja de galletas? Creo que eso se hace en toda Latinoamérica agujas, galletas. ¿Cómo? Lo que uno va donde la abuela y se encuentra son hilos, ¿no? Llegan entonces, todos contentos, entonces le vamos a hacer el chiste al primo, ¿no? Entonces llega con el primo allá en Navidad, ¿quieres una galleta? El primo, sí, cierra los ojos y meta la mano. Y se pincha con las agujas porque no hay galletas. ¿Sí? Entonces aquí cuando tú le dices al primo, hey, ¿quieres una galleta? tu primo te dice, sí, tú estás jugando. O estás entendiendo o estás usando la falsa creencia que tiene tu primo de que hay galletas. Y tú sabes que en realidad lo que hay son hilos. ¿Sí? Pero tu primo dice, ¡Ja! Me vas a hacer un chiste y yo sé que hay hilos, entonces no quiero. ¿Sí? Entonces tú llevas la caja de verdad y si hay en galletas. ¿sí? ¡Ja, ja! Bueno, entonces ven cómo todos estos juegos implican eh, teoría de la mente. Cuéntame ahora sí, Natalia. Lo que pasa es que ahorita tú decías que en el desarrollo de la mentalización en el primer nivel, digamos que toda la capacidad visual es muy importante, ah, sí. Pues eso uh -huh. empieza es como para imitar y todo eso las acciones del otro. Entonces yo quería preguntarte qué pasa con los niños que de nacimiento tienen problemas de visión, cómo se desarrollaría desde esa primera etapa a través de mentalización? a través a través de otras de otros grupos sensoriales, de la audición principalmente y de la somestesia, del contacto ¿Sí? Ah, vale, profe, gracias. Dale, no, no, no, no te preocupes. Entonces, sí, sí, sí, sí. Eh, dado que estas habilidades eh, en, en buena medida son supramodales, es decir, no, no dependen tanto de la entrada sensorial por la cual eh, llega la información social, ¿sí? O la señal social, mejor. Eh, un segundo... Eh, adversidad, neuropsicología, comunicación social, empatía, lectura de la mirada. Mm. Entonces, una típica tarea que se utiliza es esa tarea de Baron y Cohen de la lectura de la mirada. En esa tarea, pues básicamente se les pide a las personas que tengan que eh, se les muestra una, un, una, una un solamente los ojos de otra persona y se les pide que por favor tengan que eh, hacer eh, de, es, hacer una selección sobre qué puede estar pensando o sintiendo esa otra persona no como en el caso que les voy a mostrar a continuación ya, yo casi siempre hago un taller para evaluar, para que ustedes se puedan evaluar ese tipo de habilidades, pero ya no hay tiempo, ¿no? Entonces, acá, ¿qué está pensando o sintiendo esta persona? ¿Sí? ¿Cuál creen que sería la mejor opción? ¿Angustia? Pero no, de las, de las palabras que están ahí. Uh, uh, um, asustado. <risas> es pro sí, asustado sería la opción correcta. ¿Sí? entonces ahí podríamos decir no, esa persona eh, y, y, y así se le pasan alrededor de 40 50 imágenes para tratar de saber la, eh, o de valorar la, la, las habilidades que tienen las personas de ponerse en el lugar de leer las miradas ajenas los niños antes de, de los 5 o 6 años tienen serios problemas para pasar este tipo de tareas ¿sí? les cuesta leer las miradas Después, ya es algo muy fácil, acá, ¿qué tipo de, qué puede estar sintiendo esta persona? Yo diría que compungido. Compungido, sí. Compungido, eso, perdón. Como extrañido. Bueno, esta es una versión española, entonces las palabras... Eh, no son muchas veces de tan... Eh, eh, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que las palabras deben ser de un uso frecuente en la cultura. Entonces, compungido, nosotros no usamos mucho esa palabra, entonces no es fácil interpretar lo que las personas sienten para compungido, ¿no? Esta otra, que ya... Deseo. ¡Ah! <risa> esa sí la cogieron de una, ¿no? Muy bien, María Ángela María. Entonces, a ver ya. Deseosa. Muy bien. Eso entonces es una tip, un tipo de tarea que se puede usar para evaluar la, eh, esa capacidad de mentalización, ¿no? de, de tomar la perspectiva ajena. Sí, esto no es de falsa creencia, de ya vimos dos tareas: tareas de falsa creencia, tareas de toma de perspectiva. Estas serían otro tipo de tareas, por ejemplo, la, tareas de, de entender la, las ironías, las mentiras piadosas, ¿sí? Eh, para poder saber si eh, hay un video, si ustedes buscan en YouTube eh, cuando los niños aprenden a hacer mentiras, pues van a encontrar. Eh, hay un video bien interesante, bien, bien, bien de, de unos experimentos sobre cómo saber en qué momento los niños aprenden a decir mentiras y, y cómo entonces básicamente con, una, con un botón. Tú coges un botón y haces un jueguito en el que escondes el botón detrás y el niño tiene que adivinar, y bueno, y adivina o no adivina, y luego el niño tiene que hacer la, lo mismo, ¿no? Tratar de adivinar, de tratar de esconder el botón. Si el niño todavía no tiene maduro o desarrollado estos, estos, estos, estos procesos de toma de perspectiva, pues no lo va a poder esconder. Porque para poderlo esconder, tiene que pensar que lo que él sabe, no lo sabe la otra persona. ¿sí? Y las tareas, por ejemplo, de, de mentira piadosa. ¿sí? Entonces, todo esto se puede decir. Hay otras que se usan como son las de metedura de pata. ¿sí? Eh, por ejemplo, esta, Jorge Gómez, el gerente de ABC Programaciones, llamó a todo su personal a una reunión. Tengo algo que decirles, manifestó. Juan Mercado, uno de nuestros contadores, está en el hospital muy enfermo, tiene cáncer. Todos se quedaron mudos asimilando la noticia. Roberto, un ingeniero que llegó tarde a la reunión, llega y pues como no escuchó, dice, escuché un chiste buenísimo anoche, ¿qué le dijo el paciente terminar a su doctor? Pues obviamente todos se quedaron callados, lo miraron como un trasero y siguieron trabajando, ¿no? Las personas les pregunta ¿alguien dijo algo inadecuado, algo que no debía haber dicho o algo que estaba que incomoda a otras personas? Y pues sí, ¿tuvo intención de decirlo? Pues no. ¿Por qué lo dijo? Pues porque llegó tarde y no sabía lo que estaba pasando. ¿sí? Y las personas que no entiendan muy bien lo que, la, la situación, pues muy probablemente te, pueden tener problemas en mentalización o para ponerse en lugar de los demás. ¿sí? O las teorías ya un poco más complejas de, de, de falsa creencia de segundo orden donde las personas tienen que analizar dos falsas, una falsa creencia para dos personas diferentes, dos falsas creencias. Aquí, por ejemplo, eh, Martina quería un gato de cumpleaños, la mamá de Martina le dice que ni Polchira le va a comprar un gato y que le va a comprar una muñeca, pero la mamá de Martina sí va y le compra el gato. ¿Sabe Martina que le compraron un gato? No. O sea, la falsa creencia acá que tenemos es que Martina cree que le van a comprar una muñeca, ¿listo? Esa es la primera falsa creencia, ella no sabe que le compraron un gato. La mamá esconde el gato en el, en el baúl, en un baúl, y Martina va sus patines y encuentra el gato. ¿Sabe Martina que la mamá le compró el gato? No. ¿Cierto? Entonces, aquí ya hay dos falsas creencias. ¿Sabe la mamá que Martina ya encontró el gato? No. Entonces, tenemos la falsa creencia que tiene la mamá de que Martina no sabe que le compró un gato y la falsa creencia que tiene Martina de que la mamá le iba a comprar una muñeca. ¿Listo? Entonces, hay dos niveles de falsas creencias. O este tipo, que son muchísimo más complejas, esta tarea. Los que tengan que ausentarse, pueden ausentarse. Nos vemos en, el próximo viernes para el, el examen final. Los, y, los demás les pido cinco minutos y ya terminamos. Que ya este es el último ejercicio eh, para terminar este video. Entonces... Eh, Alguien que quiera participar, resolver el ejercicio. Sí, yo, profe, yo. Camila, cuéntame. Mira, eh, ponle cuidado, te lo voy a explicar bien. Tienes. Okay. Entonces, por allá, en el Magdalena Medio, unos paramilitares enterraron a unas personas campesinos hasta el cuello, ¿sí? para ponerlo en contexto colombiano. Y les pusieron una tabla acá, un muro, a estos. ¿Listo? O sea, cada uno solo puede mirar hacia el frente. Y se les dijo: cada uno de ustedes tiene un sombrero blanco o negro. ¿Sí? Si ustedes sí. en 10 minutos no me dicen el color del sombrero que tienen puesto, los matamos a todos. ¿Listo? Este puede mirar solamente acá, este puede mirar, y ninguno puede girar la cabeza, ¿no? Están enterrados hacia el cuello. Bien, hay uno que puede saber con un 100% de certeza qué sombrero tiene puesto y, y se puede salvar. Y salvaba a los demás. ¿Cuál es? Eh, sí. El que está en la D, ¿no? En la D. El de la D sí. observa al C y observa al B. O sea, él sabe que el uno tiene negro y el otro tiene blanco. O sea, tiene 50-50 de que él tenga negro o blanco. No tiene el 100% de certeza. Ok. Pues yo estaba pensando que el pero... pero... Es una tarea de teoría de la mente, ¿no? Donde cada uno tiene que jugar con el conocimiento que tiene el otro. Ok. Mm, pues el A no es porque el A solamente puede ver al B. No, el A no puede el ver B. al B, solamente ve el muro. No puede ver nada, ok. Ehm, el B tampoco. El D el B tampoco. El D solamente puede mirar al C y al B. Uh -huh. Y el C no alcanza a ver al A, y solamente no, puede ver al B. Pero puede saber lo que está viendo el D. ¿Cómo lo puede saber? Es pues porque no lo has matado. Ah, pues sí. <risa> o porque no lo has salvado, o sea, porque el B no ha dicho nada. A ver, si el D, si estos dos tuvieran un sombrero negro, ¿Cierto? Sí. O los dos tuvieran un sombrero blanco, mejor. Si estos dos tuvieran un sombrero blanco, el D sabría con el 100% de certeza que su sombrero es negro. Pero el D no lo sabe. ¿Por qué? No lo ha dicho. Después de pasados 10, 5 minutos, el C dice, mierda. El D, no, el, o sea, el D no ha dicho nada, quiere decir que yo tengo un sombrero diferente al B. Y si el B tiene blanco, pues lo único es que yo tenga negro. El negro. Si, si se dan cuenta, la única forma de resolver esto era teniendo en cuenta el pensamiento del otro. Esto es un ejercicio para evaluación, pero también lo pueden usar para, inter, para entrenar teoría de la mente, trabajo en equipo, cosas así por el estilo. ¿Listo? No, profe, qué difícil. No, solamente dejar de pensar tanto en lo que cada uno ve para comenzar a pensar más en lo que los demás pueden también aportar, ¿no? De pensamiento estratégico, de colaboración, cooperación, etcétera. Lo que pasa es que se nos hace difícil porque desde niño no nos han entrenado en pensar en los demás, en tener en cuenta el punto de vista ajeno. Si desde niño todo el tiempo nos insistieran, tenga en cuenta el punto de vista ajeno, sería más fácil. Bien, esto, cuando hacemos este tipo de tareas, cuando nos esforzamos en pensar en lo que los demás piensan o sienten, perciben, se comienza a activar una red que se ha llamado la red de mentalización que implica la corteza prefrontal dorso medial y medial, el precúnios y corteza cingulada posterior, incluso la corteza retrosplenial, la unión temporoparietal y, eh, y, el, y el polo temporal. ¿no? Todo este circuito será llamado el cerebro social o el cerebro de la mentalización o el cerebro de la teoría de la mente. Sí, o los correlatos neurales de la mentalización ¿no? para hacer todo este trabajo de ponerse en el lugar del otro, tomar de perspectiva, es un circuito que va emergiendo durante a partir del cuarto, quinto año de vida y se va fortaleciendo para poder cada vez ser mucho más sociables, más políticos, más ponernos en el lugar del otro, ¿no? Algo interesante es que este, este circuito también se activa cuando las personas no hacen nada, cuando a las personas se les deja sin... Echar globos también se activa el mismo circuito. Entonces, de ahí ha venido la propuesta de que... Por defecto, nuestro cerebro es, entra o funciona en un modo social. Y cuando nosotros no estamos atendiendo, resolviendo un problema, activando esa red de control ejecutivo, de teoría de la de, de memoria de trabajo, lo que entramos es en un modo de ponernos en el lugar del otro. O sea, hablamos con nosotros mismos. O sea, cuando uno habla con nosotros, con uno mismo hace introspección, es como si estuviera hablando con otro. Entonces, entramos por defecto en modo social. Entonces, lo más sano, lo más saludable para, para nuestro funcionamiento psicológico es estar en funcionamiento social y no tanto en funcionamiento cognitivo. Eso tiene mucho para que ver para la salud en el trabajo, la salud en la escuela, para los diseños de currículos, los diseños de, de ambientes de trabajo, las, eh, para eh, eh, diferentes trabajos eh, eh, en salud eh, eh, comunitaria, etc. ¿no? Este artículo de mordido es muy bueno, en el cual se habla del descanso en es vagancia y recurre a todo esto, en realidad cuando estamos descansando cuando hacemos pausas activas mentales de no pensar en nada, de meditar de poner la cabeza en blanco estamos reseteando, estamos en un modo social que facilita nuestro funcionamiento, aprendizaje y salud principalmente no a esto Matthew Lieberman lo ha llamado la memoria de trabajo social, sería una alternativa a la memoria de trabajo de Baddeley donde las personas puede, la usan para resolver problemas de ponerse en el lugar del otro ¿qué harías? ¿cómo le enseñarías Cognición social a otra persona que no sabes. Entonces ya tienes que no recordar lo que yo te he dicho, sino ponerte en el lugar de la persona que lo va a aprender para saber cómo lo aprendería mejor. Y eso te permite aprender mejor cognición social. Entonces una buena estrategia para aprender todas estas teorías o neuropsicología o lo que sea, es hacer grupos y que una persona tenga que explicarle a otra. Hacer como monitorías, asesorías, tutorías guiadas, ¿eh? Eh, y esto pues, ha, ha demostrado en varios trabajos que las personas recuerdan más y mejor cuando, se, cuando estudian para enseñar, cuando aprenden para enseñar. La estrategia de aprender para enseñar, una estrategia didáctica, es muy potente, ¿no? Claro, eso no tiene que volver la, la clase en que todo el mundo haga exposiciones, porque tampoco es, es el objetivo, ¿no? Entonces, la importancia de la memoria de trabajo para aprender, para enseñar. Y ya con esto terminamos nuestra exploración por teoría de la mente. ¿Listo? Que era el, que era el, el tercero y ya sabemos que el, cuarto, eh, eh, que el cuarto, la cuarta categoría de cognición social ya la vimos en funciones ejecutivas, entonces no la vamos a volver a ver, que sería esto, ¿no? Los circuitos de control ejecutivo. Eh, de acuerdo al artículo que ustedes leyeron, entonces cuando ustedes están en una acción social cotidiana, están hablando, interactuando con alguien, pues tendrían más o menos este, este tipo de funcionamiento, ¿no? Unos procesos muy tempranos, ¿sí? Unos procesos más eh, de, de, de, de, de interpretación o de, de percepción social hacia esta temporalidad, unos procesos de resonancia motora y de, de acoples sensoriales hacia esta, hacia esta temporalidad y más de interpretación, conceptualización, mentalización y control editorio hacia esta temporalidad. Sí, también lo, acá le podemos poner prenatal, primer año de vida, segundo año de vida y a partir del tercer o cuarto año de vida también el surgimiento. Listo, muchachos. Acabamos nuestro curso de neuropsicología. Ha sido un placer. ¿Una pregunta de cierre? Eh, sí, Diego, yo tenía una pequeña pregunta. Bien, Sebastián. Eh, pues en la lectura había una parte muy interesante eh, que hablaba sobre como en los adolescentes, como que se desarrollaban más los sistemas, o sea, se desarrollaban primero los sistemas de recompensa que sí. los de inhibición, digamos. Y hablaba de, por ejemplo, personas que tienen lesiones aquí en la corteza prefrontal, ventrolateral creo que es, eh, pues tienden a tomar eh, acciones o elecciones más arriesgadas en tareas de riesgo, recompensa. Entonces sí. mi pregunta es, por ejemplo, todas estas personas que tienen adicciones como apostar, grandes sumas de dinero o a tomar decisiones así muy arriesgadas o por uh -huh. ejemplo, sí, perso pues personas que trabajen como en, eh, como en como en cosas que impliquen como un esfuerzo físico muy grande o bueno, no sé más por el lado de las apuestas, eh, pues o, entonces aquí como te, se puede, puede decir, decir que tienen de alguna protección. lesión ahí, como en la corteza prefrontal, ventrolateral o algo así, ¿podría asumirse algo así como tan tajante? o Mira, es. nosotros lo vimos cuando vimos funciones ejecutivas hace un rato, ¿sí? Entonces lo que yo hablaba era, pueden ah. haber las dos cosas. Personas que hay variación en el desarrollo, no todo el mundo, no todos somos iguales, no todos tenemos las mismas habilidades, por eso es la importancia de verlo no como algo de, de procesamiento de información, sino como una, unas habilidades donde hay personas más competentes y hay personas menos competentes. ¿Sí? Por tu genética, por tu alimentación, por tu familia y por tu cultura, es probable que se te haya facilitado desarrollar estas habilidades de inhibición y de control. ¿Sí? pero hay personas que por los genes, la epigenética, la alimentación, la violencia que vivieron, el maltrato, el tipo de familia, las pautas de crianza, los, los estilos de educación, la cultura, etc., no hayan podido adquirir o desarrollar de buena forma o, o, o ese tipo de habilidades, entonces tiendan a, a ser impulsivos o tiendan a tener más problemas para inhibir su comportamiento, para tomar decisiones ante valoración de riesgo-beneficio. Sí, en última es una valoración de riesgo-beneficio, y eso los conllevaría a atender a ser. Entonces, no es que haya una lesión, es que tienen un cerebro que se cableó se configuró de forma diferente a las de otras personas, que los lleva a tener una tendencia en su comportamiento para ser más impulsivos, más... Eh, eh, menos controlados. ¿sí? Ya en personas que... si, si Eso es cuando es del desarrollo, ¿no? Si vemos que no hay lesión, o sea, que que la persona antes se controlaba muy bien y de un momento a otro después de un accidente de tránsito o de un, o del covid o de un tumor o comienza o, o progresivamente ha comenzado a ser mucho más impulsivo y comenzó a apostar o a ser mucho más sexualizado o a cometer más conductas de riesgo pues entonces de pronto si sí hay una lesión ¿sí? entonces ve la diferencia entre desarrollo o lesión o sea, no todo siempre es de lesión la mayoría de las personas simplemente no lo han desarrollado no lo desarrollan adecuadamente esto, Nicolás, eh, es? creo que es. Sí, Diego, sí, sí, Diego, gracias. Bueno, muchachos, entonces ahora sí los dejo porque nos pasamos mucho, mucho tiempo. Chao, chao, nos vemos dentro de ocho días. Si algo antes del parcial hacemos como un recorrido de preguntas finales para, para, para estudiar antes del parcial. Bueno, chao. Chao, profe, gracias. Chao, Diego, muchas gracias. Chao, Diego, gracias. chao. chao.